Gorosal, no se quiere dejar, Gorosal no se quiere quedar Va ¡Vale, el, el María seguido, va el María ahí Le va a Lola, Lola, Lola, el María, ahí Vamos gente, dale, uno, dos, tres, así, sin parar, sin parar El arroz bien dentiado era poco yuyú, así que bueno, vamos, vamos la gente de Lola Solamente tiene dos, falta un equipo, falta un participante del equipo de Lola ¿Dónde está la gente de Lola? Al amigo Agustín lo tienen solo con un compañero ahí bueno, la señora Luz, la señora Luz, atención, se le, se le corre uno, pero ella está atenta al pilón, atenta al arroz, la gente del María hace su pausa para ventear, ¿verdad? Relevo, pueden tener su relevo la gente del María, la gente colosal, la gente del hogar puede.